Muchas gracias, ey, señor. Ey, qué Y a todas, las, a, todas las, a todas las personas que nos Aquí ven. Aquí están los tigres pidiendo WhatsApp y número de Carolina. No una dama Dedico una hora de mi espacio de tiempo en las 24 horas, en todo mi trabajo, a escuchar y a ser eficiente recibiendo números de teléfono Ay. y WhatsApp que quieren comunicarse. No, yo con soy Carolina. nada más comprometida. Eh, eh. Eh, muchísimas gracias, muchachos. Eh, vamos nosotros en este momento a tratar una preocupación que tenemos todos y que a los que van pasando los días vemos diferentes accionar de los ciudadanos muchas veces de manera irresponsable y nos preguntamos qué pasa por la cabeza de la gente. En el día de ayer, eh, nada más y nada menos, nosotros tenemos al mundo en este momento, o sea, el mundo está en vilo, está preocupado, está tomando medidas, está tomando acciones contundentes, restricciones en todos los sentidos, vemos diferentes países, naciones que cierran escuelas, eh, que cierran restaurantes, que cierran bares. En el caso nuestro, en República Dominicana, la alcaldía del distrito ya empezó a tomar medidas de cerrar los parques, no estarán dando permisos para actividades. Tenemos eh, o estamos buscando, quienes dirigen los países, están buscando tomar todas las medidas o iniciativas necesarias para evitar la propagación del virus del COVID-19 o del coronavirus. Nosotros podemos eh, escuchar lo que nos dicen a través del Ministerio de Salud, escuchar las informaciones que nos ofrecen las autoridades, quienes están autorizados, valga la redundancia, a decir qué hacer, cómo hacerlo eh, a través de un protocolo que se lleva, que se supone que es lo más correcto establecido para que se tomen o se evite la propagación del virus. En el día de ayer, eh, nada más y nada menos, en San Francisco de Macorís, eh, dominicanos al fin parte de, de nuestra génesis de nuestra cultura popular de nuestro eh, uno de nuestros conocidos refrán eh, hoy como es hoy fiesta y mañana gallo así Ay. que se le dice ustedes creen a quienes nos están mirando le hago la pregunta y si alguno que está con nosotros estuvo participando en el día de ayer yo espero que fulvio no esté por allá porque yo entiendo que es un hombre responsable Ay. salir a carabanear por las calles de San Francisco de Macorís. Ahí hay que aclararte que eso sí. no era oficial, no fue aprobado por el partido sí, el y mitología. que no estábamos de acuerdo. No es de manera oficial del partido. Incluso eh, mandamos a paralizar Dios. todo eso. El mensaje es el siguiente a la gente que participó. El mensaje es el siguiente a la gente que participó. ¿Usted cree que es prudente promover participar de aglomeraciones de personas donde tenemos una situación de una propagación de virus, de bacteria, de contagio, donde pone en riesgo la vida propia y la de los demás ciudadanos. Ah, usted dirá, no, es que nosotros somos un país muy contento, muy alegre. ¿Cómo es posible que el que ganó no va a salir a celebrar? Ah, pero qué bonito. Si es posible salir a propagar a promover las infecciones y todo lo que tiene que ver en este momento con la situación o las condiciones que vive el mundo y que viven los países y que viven los ciudadanos, donde hay una propagación acelerada de un virus que está afectando a todos los ciudadanos del mundo. Pero nosotros no, nosotros tenemos que salir a, sal a celebrar, tenemos que salir a carabanear, mientras los ciudadanos de muchas partes del mundo las medidas son, Estar en cuarentena, estar en su casa si no es necesario, no tener reuniones con más de 100 o 15 o 50 personas en diferentes países, se han establecido la cantidad de números, de junte, las reuniones suspendidas, o sea, todo lo que tenga que ver con la propagación, ahí tenemos las imágenes ahí, la propagación el aglomeramiento de gente y usted salir de manera irresponsable por las calles a darse abrazos, a saludar, a sudar, a vocear, a tirar saliva, porque eso es lo que se hace cuando se está voceando Ay. en una caravana y me perdonan que sea tan fuerte. Sí, hay gente que decirle Pero la cosa como son. Es muy son. irresponsable de cada uno Maquillado del que cosa. estaba ahí, es muy irresponsable. Y de hecho, las autoridades debieron de tomar medidas o se supone que se van a tomar porque no pueden actuar eh, aparte del Ministerio de Salud, de que una cantidad de gente no se puede reunir, por Dios. No solo se trata de que si usted se contagió, se trata de que usted contagiaría en un aglomeramiento de gente, a muchísimos más ciudadanos o a un país. Nosotros tenemos que ser comedidos. Nosotros tenemos que ser comedidos, tenemos que saber cómo actuar, tenemos que ser responsables, tenemos las imágenes. Tenemos que ser eh, seres pensantes donde nosotros debemos de decir, bueno, tenemos una situación donde puedo contagiar a Fulvio, donde puedo contagiar a Yerjan, donde yo puedo contagiar a mis hijos cuando llegue a mi casa, donde yo puedo contagiar a mis compañeros cuando llegue al trabajo. O sea, no es correcto que yo esté en las calles, en caravanas, que esté en tumulto, por Dios, debemos de ir creando una cultura de educación, de conciencia, de higiene, donde nosotros propiamente como ciudadanos ir tomando las medidas que se nos dice desde nuestras autoridades, desde manera oficial, ya sea la OMS o el Ministerio de Salud de manera directa en nuestro país. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué hace usted haciendo lo contrario? Hay gente responsable que se han autoresguardado, que dicen, bueno, tenemos las imágenes. Que han dicho, bueno, yo no voy a salir de mi casa, yo me voy a quedar aquí. No, pero entonces tenemos otro grupo que dice, no, hay que caravanear, hay que celebrar porque ganó Siquio. Ah, pero qué bonito. Nosotros debemos de ir cambiando, Dios mío. Debemos de ir siendo... Ciudadanos más responsables ante las circunstancias y situaciones que se van presentando en determinados momentos en una sociedad. Estamos hablando de una crisis sanitaria a nivel mundial. Estamos hablando de restricciones serias, severas que se están tomando. Y el pensar de nosotros es que tenemos que celebrar en caravanas, que tenemos que ir a la discoteca, que tenemos que ir de manera alocada y acelerada a los supermercados. Donde usted dice, no, yo voy a comprar porque se va a acabar todo. ¿Pero qué usted está propiciando? En un aglomeramiento, en un supermercado, donde hay miles y miles de gente, en un momento determinado. Ah, usted no va a salir de su casa, pero entonces va al supermercado y se aglomeran todos. Como que se va a acabar el abastecimiento, de que usted se va a quedar sin nada y que el otro eh, no importa. O sea, hay tantas cosas que nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pero el ser humano, la persona es un ser irracional, o que actúa de manera eh, desmedida, sin pensar en lo que está sucediendo en el momento. No, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. O sea, hay cosas que están establecidas, muy claras. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos, cómo es que debemos de actuar? Estamos hablando de que cuando salimos a las calles, salimos al trabajo, llegamos al hogar, usted llega a su casa, abraza o besa al abuelito, le da la mano abrazo, o besa al niño Sin ningún tipo de responsabilidad O de la higiene Que hay que tener cuando estamos Fuera y llegamos a nuestra casa o salimos Lavarnos las manos en todo momento Algo eh, elemental, sencillo, básico Pongo como ejemplo Mire esto, eso es en el día de ayer Que se estuvo realizando Aquí en San Francisco de Macorís Ay. La celebración Resalto, el partido no es oficial No fue el PRM que promovió Esto, sí eh, los eh, eh, ¿cómo se llaman? los militantes los militantes promoviendo esto, mira, mira eso yerjan Fulvio, ¿cómo usted cree que es posible que en momentos como este y veo una, una guagua ahí con música ¿cómo es posible que en momentos como este haya un aglomeramiento de gente de ese nivel en las calles donde el llamado a nivel mundial es el auto aguardarse guardarse, usted estar en su casa Solo salir a lo necesario. Pero típica eh, cultura nuestra, no darle importancia a las cosas que la tienen. Estamos hablando de un tema de salud a nivel mundial. Estamos hablando de una situación de contagio, de propagación. Debemos de entender esto. No es un asunto alarmista lo que yo quiero poner acá. Es que debemos de tener conciencia, debemos de tener educación, debemos de saber cómo actuar. No es que no vamos a morir por el coronavirus, pero debemos de evitar la propagación. Quería plantear esto y que quiero y me gustaría que de alguna forma pues llegue a la gente y que quien esté pensando otras cosas, pues diga no, pero es cierto que yo hago en las calles de más. Eso es todo, muchachos. Bueno, ahí está. Gracias a Carolina Medina.